con nosotros qué fue lo que sucedió con este muchacho bro? ¿Qué fue lo que sucedió, sucedió explícame en realidad el problema vino ese muchacho vino tres días. fue otra vez a mi casa contando problemas conmigo yo las dos veces primero aquí fue a mi casa los no chance le dije oye plano yo no tengo problemas contigo Por la tercera vez que fue que fue esa vez viernes volvió a lo mismo yo no estaba en mi casa y cuando llego estaba el hijo mío de medio, le uh -huh. llaman Riley. Sí. Y lo encuentro ya jodiendo con droga. Y un pantalmón que cagaba se lo bebía allá. Y me dice, oye, como yo estoy hoy, mato a cualquiera. Yo le dije, oye, hermano, yo no quiero problemas contigo, porque recuérdate que tú has venido dos veces jugar cuando problema conmigo y yo te chanceado porque no quiero problemas. Bueno, pues me lo repitió cinco veces. Yo agarré un colín que tenía, lo llevé a la cocina, y di la vuelta por, por, por el patio de un vecino y nos estamos en el, en el patio de, de la iglesia ahí. ahí ahí comenzó otra vez a desafiar mi vaina ahí me tiró como otros cuatro puñalajos pues yo no tuve opción que hacer que, que tener que tirarle si yo creí que tenga que defenderme, de una manera u otra pero se dice que era por celo ¿o? no, no, no, eso es mentira nada. ningún celo, eso es mentira ¿Cuál es el nombre tuyo bro? Reinaldo Caldera